Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía cine. a través del programa de fomento al cine, cine mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o, o eh, buenas madrugadas, lo, la hora que sea, donde quiera que estén escuchando su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que eh, esta edición marca el inicio de nuestra versión del podcast de la gira Ultracinema. A partir de este capítulo vamos a estar entrevistando a, pues, a todos los agentes involucrados en la gira Ultracinema. La gira Ultracinema, pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de, de ella, vamos a explicar qué es, pero digamos que es el brazo móvil de Ultracinema, el brazo, la, la parte del proyecto del festival que nos va a ayudar a difundir el cine experimental. Pues por todos lados, no es algo nuevo, ya hablaremos un poco de eso Pero bueno, pues para entrar en materia, primero antes que nada quiero saludar a mi querida compañera Que desde ya hace un buen tiempo se incorporó a, este, a esta locura Y ahora bueno, la estamos desmañanando porque... No, no, tampoco están, más bien están más, es más tarde allá en Bolivia, ¿verdad Camila? Camila Perales, ¿cómo estás? Bien, aquí son las 12, solamente es una horita más Ah, bueno, tampoco, tampoco es tan grave, tampoco es tan grave. Pero bueno, pues gracias Camila por, por acompañarme. Ahora ni, ni el maestro Bunt ni Carla González, Treviño Garza y García nos, va, nos van a acompañar porque, bueno, pues tienen otras ocupaciones más importantes que estar aquí en el podcast. Y pues ni modo, así es esto, así es esto de las gelatinas. Y bueno, hoy, como decía, es el primer capítulo de los muchos que vamos a dedicar a la Gira Ultracinema, prácticamente de aquí hasta octubre, vamos a estar platicando con, con las personas involucradas. Vamos a darnos un, un, un espacio, un, no no un espacio, un, pues sí, vamos a darle de espacio no solo a los, a los, a, a los eh, directores de, de, de trabajos experimentales, que ya hemos tenido muchísimos a lo largo de, del, del podcast, sino también vamos ahora a incluir a los agentes culturales en las distintas partes en donde el festival va a, a, a visitar, la, bueno, más bien donde la gira va a estar, va a ser va a hacer paradas, para que nos cuenten, ¿no?, pues, cómo ven este asunto de difundir, de exhibir, de programar sin experimental, y cómo está la onda en sus, en sus distintas regiones. Y pues no podíamos empezar esta, eh, esta serie de entrevistas a, a, a los involucrados en la gira, si no es con la directora de la gira Ultracinema, Daniela Garrido. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Camila. Mucho gusto. Este, ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo estás? Pues aquí. Oye, es que qué lástima que no está el maestro Bund con sus graciosos y buenos chistes inesperados. <risa> yo, sé que la, yo sé que es la parte que más, que más extrañas de, de, de, de no estar en el podcast, donde fuimos, fuimos cruelmente abandonados por ti y por tus ambiciones de dinero, <ríe> nos abandonaste, pero bueno, no, pues ya ves que el maestro justo está de bracer ahorita en Monterrey. Ah, ¿sí? Entonces lo mandamos a, a, a trabajar para que justifique su existencia Entonces bueno, saludos Maestro Bunt Saludos Maestro Bunt, te extrañamos. Entonces bueno, pues antes de, de que nos cuentes todo sobre la gira Ultracinema Querida Daniela, pues quiero yo empezar por contarle a los que nos escuchan eh, Pues cómo te conocimos, ¿no? cómo Ultracinema dio contigo Que fue, este, fue muy, un, un asunto muy curioso porque resulta y sucede que, bueno, como saben, la, la sede, la Baticueva, la Tuntunlandia, está ubicado, que es la sede de Ultracinema, está ubicado en Tepoztlán. Pues resulta que Daniela es teposteca de generaciones, ¿no? Pero no nos conocimos en Tepoztlán, no nos conocimos en Tepoztlán. Nos fuimos a conocer en Jalapa en el 2018 cuando... Eh, Ultracinema fue a visitar esa ciudad de, de la mano de, de eh, pues los, los, eh. nuestros amigos de Oftálmica, exacto eh, El buen Pablo Romo, que ahora ya es parte, pieza fundamental de, de Ultracinema Nos fuimos extrayendo poco a poco todo Ajá. el personal de Oftálmica <risas> Porque está Nayashel, está Daniela, está Pablo Y bueno, otros tantos que no se dejaron ahí coqueteamos con algunos pero bueno Erika fin, que antes estaba haciendo sí, que, los, que nos estaba ayudando con las colas ¿no? Sí, sí, Ajá. sí Y bueno, todas formas tenemos ahora Vamos a tener colaboraciones con ellos De las cuales ya hablaremos en, en su momento Pero sí, justamente un día de repente En, en una en la, de las primeras Funciones allí en, Por supuesto, bueno, ella, ahorita Nos va a contar Daniela, qué hacía En Ostálmica Este, porque Pues lo que hicimos en ese momento Lo que estuvimos haciendo en en el festival un poco para poder atender a esta itinerancia era juntarnos con algún proyecto local, ¿no? que ya supiera, que conociera el terreno. En este caso pues la, Pablo y su equipo que organizaban el Festival Oftálmica, pues conocen, conocían bien Jalapa los espacios. Entonces lo que hicimos fue digamos en esa estructura, en esa base, pues ya nosotros nada más llegar y, y pasar las películas, ¿no? Ellos en realidad se encargaron de todo el el proyecto de campo y entre ese equipo estaba Daniela qué estabas haciendo para para oftálmica en ese momento ah pues en, ya ni no me acuerdo en qué 2018 creo 2018 ¿no? creo, sí 2018 fue la, la gira de ultracinema ya en Jalapa y pues yo conocí a Eddie porque pues estudiamos en la misma escuela y era eh, Eddie casi, casi invitado así de nuestras clases este, de video. Habiéramos invitado de... al buen Eddie ah, para... para cotorrear. Eh, sí, para platicar con saludos, él. Saludos, saludos, saludos al, al, al entonces, buen Eddie. Sí, saludos al Eddie. Y, este, y pues nada, o sea, en ese entonces yo estaba estudiando la, la carrera de foto con Aya. Y otros amigos y nosotras teníamos un colectivo que se llama La Raza, La Raza Colectivo, que hacíamos documentales y, este, y cositas ahí de video. Entonces, eh, conocimos a Ultracinema, pues, porque pues, era el, el, pues, el único festival de cine independiente en México, eh, bueno, perdón, en Jalapa. Y resultó que el 2017 no se hizo, entonces... Fuimos a hablar con el Eddie y así de que, no, nosotros sí queremos que siga, no sé qué, hay que hacerlo, la, la, la. Y pues ya lo convencimos a Edi para que se, se siguiera haciendo la... oftálmica oftálmica perdón! <risa> sí, sí, sí, sí, ah, bueno. Este, oftálmica y ya este, hicimos la, la primera, este, bueno, la primera colaboración que yo tuve con ellos fue en el 2018. Este, y misteriosamente ustedes estaban de, de invitados, ¿no? En Ultracinema. Uh -huh. Y ese mismo año, este, pues eh, llevamos a Ultracinema a Jalapa, uh -huh. o sea, yo la neta sin saber qué era cine experimental, sin conocerte a ti, o sea, más que ver quién lo topa ese doncito, nadie doncito? Y me acuerdo mucho que, me acuerdo mucho que, que este Eddie nos decía, no, hay un campamento de cine experimental en Tepoztlán y yo, ay, no, ¿cómo crees? Y yo dije, seguro es un hippie ahí cualquiera de esos que siempre van. Y yo dije, no, seguro es así, bien chafa. Pero después, pues ya, ¿no? Pasó, ni siquiera me enteré de eso, ni siquiera sé si ocurrió. Y ya después resultó que eras tú llegando de, de, de Tepos a, a Jalapa. Y yo dije, ¿qué onda, no? Pues bueno, ya ahí te conocí y ahí conocimos este, pues, la programación, bueno, al menos yo de ultracinema, que no tenía ni idea y me acuerdo muy bien que esa, en esa ocasión tuvimos varios tallercitos, ¿no? Como de, de este, grabación en 8 y 16 milímetros, creo, con Bunt y algunos mm. otros talleres ahí. Estuvo bastante chido. Las presentaciones, ¿no? este Todo como muy... O sea, es como muy de, de, de familia, como de compitas, como que yo lo sentía así, ¿no? Así de que no nos interesaban las grandes este, presentaciones de así de números, ¿no? Como de, ah, entre más gente va, es mejor porque entonces nuestro festival es más, este, más famoso, ¿no? Nada que ver, o sea, como que dijimos, ¿no? O sea, ahí entendí como la, este, como estas, estas cosas que, este, hacen único también el ultracinema porque es como eh, muy íntimo, ¿no? Yo siento así como, como que las presentaciones son este para, para, para, para estar bien, pues para pasarte la chido y no estar como en grandes, grandes multitudes que luego ni siquiera se ve el cine, sino nada más es como, ah, miren, estoy en este festival <risa> y ya no. Entonces, más bien ese estuvo, estuvo muy chido, la neta conocimos, bueno, pues ahí ya conocí a todos, o sea, conocía al Maestro Boon, a este, a Pablo, a este. A Pablo Martínez, ahora a te Cady. dices. ¿no? Yeah. Ah, exacto, Pablo Martínez, ah, sí, no, a Lady ya lo conocía. <risa> a Ledi ya lo topaba. Y, pues, este, uh, ajá, exacto, a ellos, a Ezequiel, a los fueron, Ezequieles. Eh, fue, fueron los amigos de LEC, Elena y Morris. Ajá, Elena y Morris, este, Bruno Varela, o sea, un montón de personajes que, pues, en mi vida... Ah, pues, también, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. <risa> la maestra, la maestra. Esta, que es bien linda. Ay, se me olvidó su nombre. ¿Qué Pues, pues, la maestra. Está, no me acuerdo, ya se me olvidó. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. ¿Cuál maestra tú? Que también fue atado, que ahí estábamos todos. Ah, Itzia. Itzia Bernardo, qué vergüenza. Y digo, ajá, a ella, ¿no? Estuvo muy chido la neta. Como que se hizo una. Ahí una convivencia muy chida en Jalapa, y pues ya de ahí, no sé, ni, ni siquiera me acuerdo en qué momento empezamos a, a colaborar contigo, y ya estábamos bien metidos la María Shelley y yo contigo ahí, en, en, el, en ultra, ya oftálmica ahí estaba, pero era como ultra cinema esto, ah, sí, hay que hacer esto, no sé qué, y ya, no sé, como que al, al final así sentía que ya era como ultra cinema y oftálmica lo mismo, porque pues era Lady tú Naya, el Bund y todos, o sea, éramos los mismos haciendo cosas diferentes en diferentes lugares, pero estuvo muy chido. Y ya, este, y después fue el Atao en 2019, ahí en ese no fui, pero fui antes al Belchiló, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Ese estuvo muy chido, ese estuvo muy chido porque este, no sé si lo siguen haciendo, pero. Pues no, por la pandemia ese lo, ese. lo dejaron de hacer. Pero eso, Ajá, ese, eso era buena, buena idea, esa. Que, que habría que retomar. Ajá. Eso estaba muy bueno, la verdad. Sí, para los pues que ya... no sepan, deja de explicarles que era el Bechiloy, que para, es en, en este cine comunitario en Guelatá, Oaxaca, que es una comunidad en la sierra de, de, de Oaxaca hacia el norte. Eh, invitaban a distintos personajes eh, pues, eran investigadores, eran curadores de festivales o, de, o gente involucrada con el cine, a que programaran películas. Entonces era una semana completa de. de tú llevas un par de programas y los compartías, y pues bueno, la, la cosa era como ver qué distintas cosas se, se proponían. Por supuesto, al equipo que me tocó hacer con Ezequiel, pues llevamos cine experimental y cine casero, y bueno, pues ahí les, les, les compartimos eso. Y está bonito porque como, como, como fue como un preámbulo a lo que después sería ultracinema en, en, en ese mismo espacio, en Guelatao, que, que sí, sí, los que lo han podido experimentar, pues es, siempre es un espacio que tratamos, digo, la, la pandemia ahorita nos ha impedido reunirnos y, y pues difícilmente como, como tal está, está estos espacios de... de de, para conjuntarnos, a lo mejor todos será complejo, pero bueno, vamos a tratar de que la, la, cada espacio en la gira replique un poco ese espíritu que como decía Daniela, ¿no? el festival tiene de, de, de que nos importa más la convivencia nos importa más ver las películas en comunidad nos importa más la reflexión posterior si está acompañada de alguna bebida espirituosa en algún espacio tradicional un mercadito, un puesto de tacos o lo que sea, nos hace mucho más felices que lo que otros festivales persiguen, ¿no? Que las alfombras y los cócteles y, o sea, no, no, no eso, esas cosas no, no las concebimos así como tal. Y creo que tiene mucho ese espíritu el, el festival de, de, el de Cine Radical, ¿no? Allá en, en Bolivia, Camila, no sé cómo, tú que lo has experimentado, a mí me da esa sensación de que también es entre compas para compas y pura buena vibra, ¿no? Sí, o sea, Aquí en Bolivia, eh, tal vez como un matiz, digamos, con respecto a México, es que hasta las películas que tienen más presupuesto llegan a tener algún nivel de, de producción artesanal o amateur incluso. Ponte que recién hace unos años eh, están saliendo más películas con mejor sonido, porque siempre era un problema el sonido en las películas aquí, entonces, eh, incluso se discute mucho si es que realmente existe un cine profesional aquí en Bolivia o un cine que pueda llegar a ser industrial de alguna manera. Y lo que hace radical es, digamos, ser también creo consecuente un poco con esa realidad que vivimos y darle espacio a producciones que no son tan, eh, que, no, que no están tanto con ese discurso o es de gente amateur que se ha animado a hacer una peli o gente que está tratando de hacer propuestas distintas, ¿no? Entonces se puede ver un poco de todo y algo que me parece bueno también es que con el tiempo están mandando de otras partes del país porque como la paz es como la capital política, es como que a veces centralizamos mucho. Claro. Entonces, es interesante ver también producciones de otras partes del país, lo que se está haciendo, y que tengan más lugar también. Sí, sí, sí, sí. Admiramos, admiramos mucho ese proyecto de, de nuestro buen amigo Mauricio, Mauricio Alfredo Bando, y pues eh, nos inspira, ya hemos platicado con él un par de veces, y la verdad que nos, nos inspira mucho su, su labor, y pues bueno, ahora sí que estamos en esa, en esa misma línea, ¿no? De, de y justo ahorita que, que, que Camila habla de, de esto de otras partes del país, es que se nos ocurrió desde que empezó la itinerancia, pues tratar de buscar otros espacios, ¿no? Porque bueno, el festival pues sucedía en, en, en ciertas fechas, en, ya, ya lo dijimos, ¿no? Sucedió en Puebla, sucedió en Jalapa, sucedió en, en Guelatao, pero siempre teníamos como esta inquietud de, pues, de poderlo compartir en... En otros lugares, en otros espacios donde se pudiera eh, compartir el cine experimental mexicano. Y creamos, cada año se genera una selección especial de cine mexicano. Que se llama la Selección de Cine mexicano Experiment, de cine Experimental Mexicano. Perdón, Selección de Cine Experimental Mexicano. Que pues ha tenido suerte de recorrer un montón de lugares, ¿no? de, de espacios en el 2019, incluso eh, como intercambio de... de, de de programación con el festival de, de Addis Abeba en Etiopía. Nos, ellos nos mandaron el cine experimental etíope y nosotros les mandamos la selección de cine mexicano experimental, ¿no? Ese año estuvo buenísimo porque se vio un montón de lugares en San Diego, en Barcelona, en, eh, en Valparaíso, Chile, bueno, un montón de lugares, la verdad es que tanto dentro como fuera. Entonces, de ahí como que surgió la idea un poco de pues armar una gira, ¿no? Una gira de, de, de, de cine experimental. Eh, y y la, la, la empezamos a impulsar el año pasado, pero este año, gracias al apoyo que se recibió de, de Focine, que están sacando unos apoyos para distintas áreas del cine, que es, ya, ya tuvimos aquí hace un par de capítulos a, a, a dos, dos chicas que trabajan en, en, en esta área de, de vinculación regional y comunitaria que se encargan de la, del, del apoyo para los archivos, pero bueno, como esos hay otros apoyos para la formación de públicos, para la, la creación de cineclub, bueno, consolidación, creación de cineclubes y para la producción, ¿no? Entonces uno de estos apoyos para la creación de públicos, pues, finalmente dijimos, Ay, pues nosotros tenemos un montón de cine mexicano que compartir y un montón de... De, de, ya tenemos como un caminito andado, pues hay que armar un proyecto, ¿no? Y es ahí a donde eh, ya, ya digamos, tuvimos que eh, eh, reacomodar el organigrama porque hasta entonces, eh, digo, desafortunadamente Ultracinema pues ha ido, ha ido sumando y, y, y perdiendo esfuerzos de gente que se acerca al proyecto, pues porque bueno a pesar de que todo lo hacemos de manera profesional y lo que nos importa es que las películas se vean de la, en las mejores condiciones, pues no hemos conseguido consolidarlo como un proyecto, es, es sustentable hasta cierto punto, porque, bueno, no le habíamos pedido, no habíamos necesitado, bueno, siempre necesitamos, pero bueno, lo habíamos hecho con los recursos que se logran conseguir, pero bueno, este apoyo nos permitió como que re, revalorar ciertos ciertos ámbitos. Daniela, pues ya lo decíamos, ¿no? Eh, empezó ayudándonos con cositas de redes, ella, así como que no queriendo y no se, se involucró en el proyecto. <risa> Un poco más a fuerzas que regalas. No, no es cierto. No, porque la, la sedujo, la sedujo el, el, el cine experimental, la sedujo esta manera distinta de, de hacer cine. Dígamelo, dígamelo, Daniela. No, no, está bien. No, claro que sí. Entonces, <risa> Siempre digo que voy a hacer mi película y nunca la hago. Pues sí. Pero algún día, algún día. Y entonces, y bueno, pues da, Daniela fue creciendo como que dentro del, de la organización, así como haciéndole, dándole un poco más cada vez responsabilidad. De hecho, decía, ¿no? Al principio, esta, esta idea del podcast pues surgió de ella, ¿no? Así que vamos, en la pandemia, vamos a hacer un podcast, en vamos la a pandemia. empezar. Pero pues luego igual, sus, sus propias ocupaciones... Eh, Laborales, sus papás, la verdad es que sus papás le quitaron la beca, entonces le mandaron, la mandaron a trabajar, ahora le visita <risa> vayas a trabajar, dejen de estar perdiendo el tiempo haciendo podcast. Se me acabó la beca. Entonces, pues ya tuvo que irse a trabajar, por eso fue que un poco nos, nos abandonó, digo, pues tuvo que dar ¿Qué? paso. Me corrieron. <risa> no mientas, no mientas. Pero bueno, el caso es que, pues ahora hubo oportunidad de, de darle este... Pues esta, esta parte, ¿no? De, de organización de la gira. Y, y pues te quiero agradecer, ahora a, que en esta alta tribuna, pues que aceptaras el cargo. Yo sé que no es, no es fácil, vamos a tener un montón de chamba. Muchas, o sea, el compromiso con, con, con el apoyo es tener cierto número de funciones, pero pues vamos a estar abiertos a todas las posibilidades. De hecho, eh, hemos recibido invitaciones... De, de, un, de un montón de lugares, ¿no? Entonces... Pero parece? es que tú también te, te abusas, abusas, sabes, se, te yo... conoce, se te conoce a ti por ser un, abusado, un abu... Ay, no, abusador, no. no, un atascado, no. un atascado del cine sí, experimental. Pues, la verdad es que te, te, te tengo que contar, Camila, bueno, a los que nos escuchan, en Jalapa sí fueron unos programas mortales, casi <risa> eh, había programas 12, 12 2, 4, okay. 6 y 8 y casi todos de dos horas, la verdad sí me, sí me atasqué ahí, Entonces, pero aguantaron, era como una prueba de fuego porque ahí los, los chicos ya. los... <risas> los oftálmicos aguantaron vara y pues ya dije no son, son de casta se, se crecen el castigo entonces hay que hay que captar esos talentos no y sí de... pero siempre siempre no te y... gustan las cosas sencillas no ti? sí pero digo o sea pues ya si te abren la puerta te metes hasta la cocina cósmica no hasta la cocina no, entonces, sí. pero bueno este pues sí entonces qué te parece que nos platiques un poquito cómo ¿Cómo pensamos esta parte de la, de, de la gira para, para este año, Daniela? Bueno, pues ya se conoce que a Micha pues, no le gustan las cosas así leves, entonces dijo, ¿por qué no hacemos una gira de, de norte a sur, literalmente de todo México? ¿Por qué no? Porque sí podemos, ¿no? Porque si antes lo hacíamos sin dinero, pues mismo que no podamos, ¿no? Entonces, ¿se te ocurrió...? Se te ocurrió hacer toda esta gran labor que se me hace bien chida porque yo, yo siento que es como, este, bueno, en lo, los compas zapatistas le llaman como las acciones dislocadas, ¿no? Como estas, estas acciones que se hacen en diferentes lugares, muchas al mismo tiempo por un fin en específico, ¿no? Entonces, en este caso, Ultracinema es este. Pues, o sea, la gira del trascinema de este año va a ser como hacer acciones en cada quien en sus espacios, en sus lugares, pero todos así por el cine experimental mexicano que se me hace muy chido, porque este pues sí está bien rara nuestra programación, no, no la programación sino el, nuestro calendario que no te, que pareciera que no tiene como un orden. Pero, pues, este, así es como lo, lo, los, los compañeros, los amigos que nos están apoyando en esta ultra gira. Ultra gira de ultracinema. <risa> pues cada quien está haciendo pues su labor y se los agradecemos muchísimo, como es que han abrazado el proyecto y lo, lo han pedido, lo han apoyado desde el principio y han dicho, pues, nosotros nos queremos sumar a esta gran gira de ultracinema 2022. Este, estoy, no sé cuándo vaya a salir en el aire este programa, pero bueno, hoy que estamos grabando el, el sale, podcast. Sale al aire el, un día antes de que empiece, el jueves, claro, el jueves mañana 4. Mañana mismo. Exacto. <risa> <risa> mañana mismo empezamos y arrancamos la gira Ultra Cinema, la Ultra Gira Ultra Cinema 2022 <risa> con gran apoyo de Focine y. Pues bueno, empezamos con nada más y nada menos que con Nayar Lab Cinema en Tepic, Nayarit, el 5 de agosto, con la selección de Cine Experimental Mexicano 2022. ese sería nuestra gran apertura. Con ese magno evento vamos a iniciar nuestras sí, actividades. Déjenme contarles que justo esta es la, la selección de cortos mexicanos que estuvieron en la, en la edición, la décima edición, ¿no? nuestra edición de, de, de aniversario como les decía, se, se conforman en este programa y este programa es un poco nuestra punta de lanza para, para la gira. Y pues bueno, a nuestros amigos de Tepic se las debíamos porque en el 2020 supuestamente iba a ser el festival allá, pero bueno, pues se nos atravesó la pandemia. La pandemia. Y con ellos, pues bueno, igual los vamos a tener acá de, de invitados para que nos cuenten los planes que tenemos con ellos, que que, que hay, hay, hay más, además de esta función va a haber otras cosas, pero bueno, sí, abrimos la gira, empieza su primera parada, es allá en, en Tepic, como bien decía Daniela. ¿Qué más? Cuéntanos. Digamos, ahorita bueno, pues eh, les podremos compartir el, el, el, el programa de agosto, quizá para septiembre tendríamos sí, que volver a hacer otra, otro podcast contigo para que otro nos podcast. cuentes. Sí, eso vamos a hacer. Sí, ándale, para que vaya por etapas, porque si les exacto. contamos todos los planes, no, no acabamos. Esta gira, <risa> espérense porque viene. <risa> viene con Tokio. Sí, sí. ajá, exacto. Vaya a su ciudad más cercana. Si sí. no llegó a la de Tepic, se va a otro lado y así. Exacto, exacto. Espera. <risa> espera las próximas fechas. Pero bueno, después de Tepic, el sábado próximo, bueno, o sea, el 6 de agosto, estaremos en la Caracola en Campeche, igual. Ah, esta es una gran selección de cine sí, experimental uf, por está, primera vez en la vida. Está brutal esta. <risa> por primera vez, porque usted lo pidió y por los que no lo pidieron también, el cine experimental mexicano para las infancias. ¿Qué estás? A ver, cuéntanos un poco de esto, mincha, porque se me hace muy importante que... Sí, pues, este, pues parte, este de, año... parte de las ah. condiciones de este, de este apoyo que nos, que nos brinda el Focine. Eh, y que me parece, me parece correcto, ¿no? Porque de repente nos, nos, nos concentramos en nuestros nichos, por ejemplo, el cine experimental el Ultra Cinema, pues de cierta manera está catalogado como un festival de nicho, ¿no? O sea, un festival que exhibe películas solo para un grupo de personas interesadas. Aunque nosotros intentamos, o sea, el podcast mismo, ¿no? Surge de, de esta necesidad de, de gritarle al mundo que el cine experimental no es para algunos cuantos iniciados, es para todos. Pero bueno, ellos ponen esta, estas... Eh, eh, restric, no es restricción, esta... Eh, ¿cómo se me fue la palabra. Bueno, el caso requisito, es que... Es, requisito, sí, requisito. Que un 10% de las funciones que tú propongas, que tú hagas dentro de tu proyecto de, de, de formación de públicos, sea para, en este caso es comunidades indígenas, eh, niños, eh, adolescentes y personas de la tercera edad o, o afrodescendientes, como que estas comunidades que a partir de esta, que ya hemos platicado en otros podcasts en otros capítulos, que a partir de esta administración están abriendo las posibilidades creativas, de hecho tienen una beca para, para, exclusiva para creaciones de, de, de personas afrodescendientes y y demás eh, comunidades indígenas, cineastas indígenas, pues ahora tienen la posibilidad de acceder a un fondo y digamos ya no competir contra el resto de, de, de, los, de, de los creadores, sino ya un poco más especializado para, para poderle dar voz también a, a sus preocupaciones que finalmente terminan siendo eh, tan, tan válidas como las de cualquier, cualquiera de nosotros en Citadinos, ¿no? Entonces, este... El caso es que tienen esta, esta, estos requisitos y pues está bien porque nos obliga a pensar, a, a imaginar pues cómo le hacemos, ¿no? Para compartir cine experimental pues a, los, a los chamacos. Yo en realidad, pues ustedes saben, esta, este podcast es pet-friendly, pero no es tan, no tan kit-friendly, ¿no? No ha sido tan ultracinema tradicional, aunque hemos dado talleres, en, en el atado, dimos un taller para niños... Eh, en otros espacios como el Foro Aragón, dimos un taller también para niños de, de, de cine sin cámara, eh, que ahí Jael Jacobo nos, nos, nos acompañó. Entonces, este, pues empezamos a idear, ¿no? Uno de los planes es justo con Ayashel, que ahorita ya está eh, trabajando, eh, y un par de talleres en Doctoral Mica Niños, eh, justo de, de, de, de, de cómo hacer cine. Entonces, bueno, tenemos un proyecto con ella que ya lo practicaremos, pero hicimos una selección de cortos que nos parecieron, Interesantes como para volarles la tapa de los sesos a los mocosos ¿no? a, los, a, a los chamaquillos <risa> Ay, Dios, este, no. que, los, que los ayuden a, a, a ver algo distinto No, no son películas narrativas no Son películas, son películas así que, que, se, que se disfrutan por el, por el simple hecho de verse Entonces armamos esta, esta, esta curaduría muy, muy bonita Y se las vamos a compartir Además tenemos que contarles que este, este lugar, La Caracola en Campeche es, es un cine itinerante que anda por, por los alrededores de, de Campeche, pero además es el cine más, más pequeño de México. Le caben solo nueve personas. Dentro de ocho días vamos a tener a, a Freddy, que es el, el encargado, que nos va a contar cómo, cómo, cómo estuvo el asunto, porque se me hace, o sea, me dieron ganas de ir, ¿no? De ir a, a ver esta, esta función, desafortunadamente no vamos a poder acompañarlos, pero pues imagínense que es un camper, ¿no? Es una, es un, una casa rodante que Freddy y su equipo acondicionaron, le caben solo nueve butacas y ahí, ahí les pasa cine a los chamacos, ¿no? Entonces de repente van así a comunidades y ahora le pasan, los chamacos ven un ratito y van para afuera y así les da palomitas y se antoja un montón. Entonces, bueno, este programita de, de Cine Experimental Mexicano para Infancias, pues va a estar, va a estar en, en Campeche, y nos, estamos súper contentos, súper emocionados de ver. Ya tuvimos, para estas alturas, ya tuvimos también, justo cuando, cuando surgió la, la propuesta, eh, ha habido otros colegas que, lo, que la acogieron bien, y de esta, esta, este programa tuvo, un, digamos, su estreno, su, en, en una parada que no, no nos va a contar como oficial, pero bueno, también se dio, en Coatzacoalcos, Veracruz, el, el, el pasado martes, déjeme a ver qué día fue, el martes pasado, dónde estuvo, dónde está mi calendario, maldición, acá. Eh, Estamos hoy, ¿qué es? El 16, ¿no? No, ah, no, no hace mucho. 19. El martes 26 de julio. Ah, esta semana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, este, <risa> Se, se, se presentó esta selección de cortos allá en Coatzacoalcos con gran éxito. Entonces, nos hace muy felices, estamos esperando con ansias esta, esta fecha. Pero bueno, eh, pronto vamos a tener que hacer una pausa, pero mientras síguele con, con, con, con otra... ¿Con otra con, fecha? Uh -huh. Bueno, y ya después este, de, de la caracola en Campeche, el próximo sábado sería... Eh, en, cine, en el Cine Morelos allá en Cuernavaca, igual con la selección de Cine Experimental Mexicano, el Cine Morelos está bien bonito, por pues, cierto, sí, tiene años que no voy, pero por eso <risa> <risa> es muy bello, vayan. Sí, ¿no? De, de tradición del Cine Morelos y pues también, sí. ¿no? O sea, Ultracinema finalmente decía, su, tiene su base por acá en, en, en Tepos, uh -huh. entonces, pues bueno, no podíamos no tener este un espacio por acá, digo, eventualmente hará, hará su parada la gira en el propio Tepoztlán y tenemos planes de, de, no se los adelanto aún, pero en el cine Morelos van a suceder cosas bien bien interesantes. ¿Qué más? Tú, tú este, Camila, Camila, yo sé que este, de repente te sonará que estamos hablando en chino, pero tú siéntete libre de, de interrumpirnos y preguntar lo que sea que se te ocurra preguntar en este momento. Este... Pero bueno, está bien. ¡Ay! Lo que viene, lo que viene está fantástico. No sé si hacemos una pausa para podernos explayar con toda calma, porque... Eh, ¿Cuánto falta Nos de la Acá esta tecnología macabra. Ah, ya, menos de un minuto. Sí, vamos a hacer una pausa. No, pues ya, ajá. Y regresamos eh, después de este corte para seguir platicando con Daniela Garrido de la Giro Cinema en compañía de Camila Perales. No tardamos.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 Anuncio que eh, pues no se olviden de darle like a este, eh, a este capítulo del podcast y a todos los capítulos. Regresamos a partir de hoy también a Spotify por petición popular. Estuvimos probando en Cloud pero nadie nos visitaba por allá. Entonces, bueno, ya lo, lo, lo dejamos así. Tenemos nuestra página que se llama nadesoriginal.ultracinema.x10.mx que ahí es donde también pueden ustedes compartir el podcast, eh, escucharlo en YouTube. Y bueno, también darnos like ahí para que en algún momento nos podamos hacer ricos monetizando el contenido del canal Pero bueno, todavía nos faltan como 50.000 mil horas de visionado Pero ahí vamos, ahí van. en unos 10 años ya podremos monetizar ese canalillo Sacarle un poco de, de dinero al, al capitalismo salvaje de Google que cada vez está no, peor. No, pero, este este, pero este podcast en 10, 20 años va a ser obligatorio en, la, en las universidades. Seguro, seguro. Como, como <risas> historia del cine experimental, vas a ver. Sin duda, sin duda, <risas> sin duda. Pero bueno, eh, antes de irnos al corte, decíamos que la, lo, lo que viene en el calendario para, para la Giro este a continuación está súper emocionante. A ver, cuéntanos. Pues después de esta fecha, el domingo 14 de agosto, pues nos volamos la barda y nos vamos hasta Barcelona al Cine Malta con eh, el Desierto de Simón, que es pues la compilación de estos cortitos, ¿no? Sí, ya, ya tuvimos aquí algunos de los de los creadores, fue una, una eh, ya lo platicamos en, en capítulos anteriores, una compilación de cortos. En, en, eh, digamos donde se retomó la película el Simón, Simón del Desierto de Buñuel y creo esta pieza que ha causado eh, interés en, en otras latitudes de hecho los organizadores de la muestra de cine mexicano contemporáneo de Barcelona con los que hemos colaborado desde el 2018 que gracias a ellos el cine experimental se ha visto por aquellas el cine experimental mexicano se ha visto por aquellas latitudes pues nos la pidieron nos dijeron queremos programarla por acá y queremos que, que esta película de, que ustedes hicieron se vea porque sentimos que puede causar mucho interés. Entonces sí, va a estar en Barcelona, el desierto del, de Simón. Y luego, bueno, ya ahí, ahí sí te tienes que explayar, Daniela, porque pues, es, es, este, el siguiente, la siguiente parada de la gira es una cosa que se te ocurrió a ti y que vas a ejecutar allá donde, donde estás ahorita en Oaxaca. Bueno, este va a ser, este va a ser un, un experimento, un, ex, un experimento experimental de cine experimental de <ríe> la Ultra bueno. Gira. <ríe> que bueno, va a, ser este, va a ser una presentación de permanencia voluntaria en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo aquí en Oaxaca, donde vamos a proyectar dos películas, eh, una de ellas se llama Ocho Canciones en Náhuatl y la otra, las cámaras que nos vigilan y van a estar en un interminable loop durante todo un día, miércoles 17 de agosto, que, este, pues para, de permanencia voluntaria. ¿no? La gente va a poder entrar ahí, este, quedarse, observar, ¿no? eh, ver, las, ver, ver las pelis y, y bueno, en cualquier momento puede entrar y salir la gente. Y este, pues bueno, vamos a ver qué tal nos funciona para también como ir probando este tipo de, de proyecciones así en, en otros espacios y este va a ser como el, el piloto para ver si funciona o no, cómo nos va. Sí, sí, sí, este, este par de películas mexicanas son, son fantásticas, la, la Ocho Cantos en Náhuatl es una, es una película que estuvo el, el, el año pasado, Selección Oficial, y este, ocho canciones, perdón, ocho canciones en Náhuatl. El, la, la hubiéramos podido incluir en, en, en la selección de cine experimental mexicano, pero pues dura cincuenta y tantos minutos, entonces era un poco complejo para efectos de, de, de, la, programación. de la programación incluirla. Entonces ahora, bueno, vamos a empezar a, a compartirla en diferentes espacios, ya está, de hecho ya está programada para, para otros lugares, pero bueno, mientras, mientras tanto, este vamos a hacer este experimento junto con la, las cámaras que nos vigilan, que es otra eh, película que fue selección oficial de, de Ultracinema el, en el eh, 2020, de Nicolás vax que eh, también está súper, súper bonita. Las dos tienen características eh, que, que no son, por supuesto, no son narrativas, no son... Son altamente apreciables y que creemos que en esta, en esta fórmula, en esta modalidad que se le ocurrió a Daniela, pues pueden funcionar mucho, ¿no? Porque de, de repente hay espacios como estos que se nos, se nos ofrecen, pero que pues no funcionan como tal, como una sala, ¿no? De, de alguna manera darles oportunidad a que en este modo galería también se, se, se puedan... Eh, pues apreciar de, de, de manera distinta, ¿no? Eh, hacemos una especie de, eh, diría Marcel Duchamp, eh, objeto Object Trouvé, lo encontramos y lo reponemos en otro lugar a ver qué pasa. No sé, una loquera ahí que bueno, a ver qué tal, a ver qué tal nos va. Lo que dijo mi compañero. ¿Cómo ves, Camila? Emocionante. <risa> igual va a haber una función aquí en La Paz, ¿no? En, en Bolivia. Sí, sí, sí, ya, ya platicaremos de, de eso en, en, en su momento, pero este, por supuesto, estamos, nombramos a Camila, la, la embajadora, embajadora. potenciaria de, de, de Ultracinema en La Paz, Bolivia, y estamos trabajando con ella para, para que haya, porque justo, eso, igual puedes platicarnos un poquito. De, de, de, los, de lo que hay hasta ahorita este, en ese sentido, eh, ¿cómo se llama? De las funciones que están planeadas para suceder en otros países, ¿no? Que eso ha, ha sido súper bonito también, para, paradas de la gira en, en, otros, en otras ciudades y se siguen sumando, ¿no? Finalmente estamos abiertos a, a, a, a que donde quiera que sea que, no, que, que inviten a la gira. ...pues platicar las, las posibilidades. Pero, ya, pero hasta ahorita tenemos ya algunas, algunas cosillas de las cuales nos vas a platicar, Daniela. Sí, pues bueno, como lo decía Mincha y también Camila, pues este, no nada más nos quedamos en territorio mexicano... Ya ven que el Micha pues le gusta, le gusta aumentarle, ¿no? Si sí es difícil de por sí, más difícil, así, así cálmate, es, así cálmate. es. Y entonces, bueno, ya, aparte de que ya les dijimos que vamos a estar en Barcelona, bueno, estamos, bueno, este, de forma así como este, ¿cómo se dice? Este, ay, ¿cómo se dice esto? simbólica, ¿no? Uh -huh. De forma simbólica, porque no vamos a ir, evidentemente, pero este, pero bueno, vamos a estar allá en Barcelona, en Montreal, ¿no? Con el Ahí maestro Guaido, con el maestro Bunt, por supuesto. Imagino, más le vale. Y bueno, vamos a estar en Asunción, en Asunción Paraguay, es Paraguay eso. Ajá, Paraguay, en La Paz Bolivia, que seguramente con Camila. En Toro, Colombia y Barcelona, España. Bueno, Barcelona ya les habíamos dicho. Sí, y así es como nos vamos a otros territorios, a otras latitudes, a otras geografías. Sí, pues esta, esta parte afortunadamente también hemos recibido invitaciones de, de, de espacios en estos lugares. Ay, y apaga tu teléfono, caramba. ¿No te digo? Ay, perdón. Pero bueno, ya pues ya les iremos dando eh, pormenores. Yo creo que sí estaría bueno hacer un, un, un programa a principios de septiembre para que nos platiques, Daniela, de, de, de todo esto. De las que vienen. Uh -huh. Porque sea nada más es de agosto, espérense tantito. Lo que viene. Y nos faltaba el una 3. función, ¿no? En agosto. Y, ah, sí, ya para terminar en agosto el 26, al menos programado hasta el día de hoy, porque bueno, puede <ríe> ser que este calendario se sumen más, más fechas. Hasta ahora, la última función de agosto sería el 25 de agosto en el Faro Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Igual con esta gran selección de cine experimental mexicano para las infancias. Entonces, si usted tiene chamacos y chamacas, pues llévenlos por allá para que vean un poco de otro tipo de cines. Sí, este... estos, estos espacios, ah. los, los Faros son unos eh, espacios culturales que el gobierno de la Ciudad de México... Eh, eh, pues creó a lo largo de, de, de los años, pues ya tiene, ya tiene rato que, que tiene este programa y en algunos casos son cines antiguos recuperados, ¿no? O espacios, teatros, eh, espacios culturales que estuvieron abandonados. Por ejemplo, el Faro de Oriente era una fábrica. Entonces recuperaron el espacio, lo recondicionaron y ahora es, es, fue el primer faro en... Al oriente de la Ciudad de México, el, yo participé algún tiempo dando talleres de, de, de reapropiación en el Faro Aragón, que era el cine corregidor en su, en su momento. Entonces estos lugares pues sí están muy cercanos a la, a la gente, son espacios gratuitos donde la gente puede ir a, a, a ver películas, a hacer a talleres, en, en fin. Entonces bueno, vamos a estar ahí en el, en el, en el Faro Azcapotzalco. Y, y sí, y pues bueno, esto es solo una parte, ¿no? De, lo, de los planes que se tienen para la gira, que eventualmente se, se irán eh, conjuntando con los planes que tenemos para, para Ultracinema. Ya en su momento platicaremos, pero bueno, por lo pronto esta, esta sesión espero que le sirva a la gente pues para animarse, como dice Daniela, si, si están cerca de alguno de estos sitios, pues no pierdan la oportunidad, ahora más que nunca vamos a tener la, la posibilidad de compartir el cine experimental en muchos lugares, con, con muchos públicos, entonces creo que eso puede ser un, un gran... Eh... Espérenme, déjenme que están aquí construyendo, mejor me callo y... Ya, síganle, síganle ustedes pues. No, pues sí, o sea... Yo... La invitación está abierta y sigue abierta para todos los que nos están escuchando. Si usted conoce un espacio de confianza, su cine club de la esquina o un espacio cultural en el que se pueda proyectar cine experimental, eh, aún se puede sumar a esta gran ultra, ultra gira de ultracinema 2022 y hacer una programación en su ciudad. También está esa, esa posibilidad de, se, de sumarse, a, a esta gira que, que es de norte a sur de toda la República Mexicana, pero que también es internacional, ¿no? En otras latitudes. Pues sí, acá se pusieron alegres a, a, a serruchar, o no sé qué están haciendo, pero bueno, en fin, esperamos que no se, no se meta mucho. Y, y pues bueno, eh, todo esto tiene un objetivo, ¿no? Este... Eh, Daniela, toda esta, esta gira, el, el proyecto que se metió al Focine, pues tiene, tiene un objetivo que, eh, pues que no es otra cosa que <coughs> abrirle las puertas al, al cine ex, experimental en, en otros espacios, como ya decíamos, que no necesariamente tienen oportunidad de, de programar este tipo de, de creaciones, y, y pues insistimos en, en que el podcast, el, la, la la sala virtual show eh, los eventos que, que, que hacemos, que pues, prácticamente todos son gratuitos, algunos talleres sí tenemos que cobrar, pero básicamente los conversatorios, casi todos los eventos que hacemos el día del cine casero, el día del VHS, eh, el día del patrimonio, todos los eventos que, que a los que nos sumamos, invitamos y armamos cosas alrededor, tienen el objetivo de acercar a la, a la gente con la creación experimental, en sus múltiples vertientes, no no necesariamente el cine experimental está, insisto, no está cerrado a un grupúsculo de personajes, aunque así pareciera que es, aunque así de repente incluso, hay que decirlo, hay colegas que sienten que el cine experimental debería ser así, no, y otras propuestas en México y en el mundo, pues piensan que es, debe, sí debe ser como más cerrado, más de élite, más, nosotros al contrario, sentimos que... Como dice Kirby Ferguson acerca de la reapropiación, es el arte del pueblo, cualquiera puede hacerla. Nosotros pensamos que eh, eh, el cine experimental está ahí, lo, lo, lo vemos, lo, lo consumimos a, a veces incluso inconscientemente. Y es una forma, no me gusta la palabra democrática, pero sí es una forma de que prácticamente cualquiera se puede acceder a la creación audiovisual. Y nosotros pues nos encanta esta, esta labor de ser como vínculos, ¿no? Para que la gente conozca, se acerque, se, se nutra, eh, para que le, le, le vuele la cabeza lo que vean, ya sea para bien o para mal, pero que de alguna manera no es un cine que no te deja eh, en blanco, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto películas en Netflix, en estas plataformas, que ya te la hace como papitas fritas, ¿no? Te la comes y... Que ya ni la ves, ¿no? Sí. No, <risa> no me en... la ponen ahí porque suene. Incluso <risa> las o sea, la, la, la pones como acompañamiento musical, ¿no? Porque sabes que no te vas a... O, o te puedes parar tranquilamente a hacerte güey, a atender asuntos y regresas y no te perdiste de nada trascendental, ¿no? <risa> este Y sin embargo, acá la idea es... A veces hay películas que las tienes que volver a ver como, ah, caray. ¿Qué pasó aquí? No entendí, ¿no? Sí. Este, te retan, te reta el cine experimental te reta y pues creo que nos hace falta de repente eh, algo que nos saque de, nuestros, de nuestra comodidad, de nuestro privilegio, de, nuestro, de nuestros cimientos, porque de otra forma no, no, no, no crecemos. Y en el camino, así como, así como lo hicimos contigo, Daniela, ¿no? Descubrimos tu talento y lo hemos ido sumando. <risa> Así sí. como des descubrimos a Camila, también la sumamos, esto, esta itinerancia del festival, que ahora se ve reflejada en la, en, la, en la gira, pues nos ayuda a descubrir el talento, ¿no? Como, como le hemos platicado a la gente con la que hemos platicado, <coughs> le hemos dicho a la gente con la que hemos platicado sobre posibilidades de colaborar con, con la gira, eh, nunca sabemos de dónde pueda salir el siguiente gran cinéster experimental, ¿no? Porque pues pueden ser por esos chamacos les pones estas películas que son distintas a lo que han visto antes y entonces empiezan a cuestionar, Ay, ¿cómo lo habrán hecho? y ya a lo mejor yo puedo hacer algo igual o sea, porque esas mismas cosas nos pasaron a nosotros, seguramente Camila digo, ya nos ha contado sus historias, ¿no? Cómo empezó a ver películas y dijo, ah, yo quiero hacer las, las mías, ¿no? Igual, o sea la, la gente a través de, de, de ver cine, este, este cine en particular, creo que Puede, puede despertar la imaginación. Y pues bueno, para, para ir cerrando ya y no este, entretener más a, a la audiencia, que, que más bien se pongan, se, pongan a, se pongan listos ya para salir a, a buscar su parada de la gira ultracinema más cercana, vamos a ir cerrando este, este bonito capítulo del podcast, eh, no sin antes tener una reflexión. Sesuda de la directora de la gira Ay, una, sí. invita una invitación Ay, sí. No, pues invítanos Invítanos a, a la gira Ah, ¿esto es para el comercial? No, no, no Ah, no, no, ya, pues, ah, bueno, todavía, es que... no todavía, todavía seguimos ah. en el podcast ¿No te digo? No, lo que pasa es que no está el maestro Bunt Que se avienta sus reflexiones sesudas, Ay, y es, Ya lo, lo tengo trañamos. como ya lo, ya lo tengo como grabado en la cabeza Entonces cuando vamos a cerrar el podcast Digo el maestro Boone su sí. reflexión se suda. Bueno, no, no, no, invítanos a la... No, pues están cordialmente invitadas, invitados, invitades, todas, todas, todas es, este, a este magno evento 2022 de la Gira Ultracinema, con el gran apoyo del Focine, eh, corran a su ciudad más cercana y síganos en nuestras redes sociales para ver toda la programación que si nada más en este capítulo nos tardamos una hora en platicarles lo que viene de agosto, esta gira van a ver hasta... ¿Hasta cuándo termina? ¿Hasta este en noviembre? noviembre sí, acabamos. sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. bueno, vienen grandes meses del cine experimental en México y en otras latitudes. Así que corran, vean nuestra programación y no se pierdan el Cine Experimental Mexicano 2022 en la gira de Ultracinema. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí está la invitación para que estén pendientes. Ya ya decía Daniela, si, si, si no encuentran una parada de la Giro Ultra Cinema cerca de su ciudad, pues échenos un grito. Pídanla. Pídanla, exacto. Pídanla. Pídanla a, a, a su centro cultural más cercano, pídanla a, a su festival de cine experimental más cercano, a quien sea, o contáctenos directamente y ve, veremos qué podemos hacer. Exacto. Súmese a la gira Ultracinema. Nada, nada, nada nos hará más felices que compartir eh, el cine experimental con, con ustedes. Camila Perales, Exacto. desde La Paz, Bolivia. No, pues anímense a, a, también a proyectar. Por ejemplo, aquí estamos coordinando para armar algo. No va a ser en un cine, por ejemplo, pero sí en una pizzería que tiene una salita muy bonita. Hay mucha buena onda y también muchas ganas de compartir en este espacio. Así que es posible, es posible. Y también hay gente muy buena que también está dispuesta a dar su espacio, ¿no? Para proyectar, entonces, anímense también para, para hacer sus funciones en, en donde viven. Sí, que esa es una sí. de, las, de las cosas que ha caracterizado a Ultracinema desde el principio. Si bien el, el, las salas de cine como tal pues son... son espacios en donde pues estamos acostumbrados ¿no? a, que, a que sucedan las funciones, nunca hemos estado eh, eh, digamos nunca ha sido como requisito que suceda exclusivamente ahí digo finalmente el, el cine es, es, se puede apreciar donde quiera que haya una pantalla y un proyector de hecho la clausura de la, de la edición de, de, de Puebla por ejemplo fue en una pulquería, un, un evento maravilloso ahí estábamos todos aglutinados, todavía no se inventaba el COVID, entonces estábamos ahí, codo a codo, cachete, cachete con cachete, en, el, en un lugar muy chiquitito, ¿no? Y ahí tuvimos funciones en, en, una, en una fuente de sodas, ahí vendían malteadas y estaba la salita, entonces está, está maravilloso. Y de hecho también en, en, en Jalapa, ¿no? Tuvimos en una pulquería no tan chiquita como la de Puebla, pero también hubo funciones ahí, hubo sí. funciones en, un, en, en la Galería de Arte Contemporáneo, que es, una sala muy, muy bien puesta con todo los, lo, lo que se necesita. Y hubo funciones en la calle, o sea, la verdad es que hemos estado en espacios... Eh... En todo tipo de espacios. Entonces por eso tampoco se reprimen. Si ustedes tienen su cineclub al aire libre y proyectan o hagan una proyección ahí en su calle sí sí en su sí calle, sí cosas, <risa> que esa es una de las cosas que esa es una de las cosas que hemos platicado con, con Antonio Arango y con el equipo curatorial Pablo y, y sí. Alegra que hacen por ejemplo en el festival de, de Addis Abeba en, en Etiopía proyectan debajo de los puentes agarran ¿Eh? su agarran su proyector y se paran, plantan en la, en la calle en lugares donde hay una pared y ahí hacen el festival, o sea, sí, sí, sí. estaría fantástico que nos, nos dijeran, ¿no? ¿Saben qué? Lo voy a proyectar en la esquina de mi casa y, y listo, ¿no? ¡Buenísimo! Sí, pues, eh, pues ya está ahí la invitación, con esto es el banderazo de salida para la gira Ultracinema 2022, esperemos que sea la... No, no es la primera, pero sí la primera cortesía del Focine, que sea la primera de muchas... <risa> Que se sigan poniendo la del pueblo, bonito. Este, sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, lo, lo, lo dejamos acá. Muchísimas gracias, Camila Perales, por te robamos hoy, que tienes una función especial. Platícanos un poquito, digo, no nos, nos puedes invitar igual ya para cuando salga el podcast, ya pasó, pero bueno, platícanos qué onda con tu función de hoy. Qué ganas de estar por allá. Eh, bueno, estoy haciendo la función. Eh pero más de cortos ya de cineastas clásicos, podría decirse experimentales, y es una selección de cortos espectrales, y después vamos a tener una fiesta, porque tenemos un colectivo aquí que se llama el Cártel del Pecado, que wow, son, wow. <ríe> son DJs, y nos gusta mezclar el arte con la música, neoperreo y todo eso, no entonces... <ríe> Nos gusta armar, eh, o sea, que la fiesta tenga otras actividades más y que no solamente sea una fiesta más, ¿no? Entonces, eso, eso estamos haciendo hoy en La Paz. Buenísimo. Pues allá para cuando eh, haya salido el podcast, insisto, pues ya, ya no... no, no ya habrá pasado, pero esperamos que haya Neoperreo ahora que haya Ultracinema, la Gira Ultracinema visite, <risa> visite la paz, ¿no? También queremos Neoperreo, ya, ya nos sí. contarás. Bueno, pues esto fue eh, un capítulo más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes que en esta ocasión se convierte en el podcast de la Gira Ultracinema, edición especial, y pues como les decimos, vamos a estar hablando de las actividades relacionadas con la Gira. De aquí hasta que se acabe. Entonces, bueno, pues esperemos el el, la, la vida, el mundo, porque al, al, al paso que vamos a este mundo, nos lo vamos a, a con los incendios que están a, en, habiendo en Europa y en Estados Unidos, este mundo ay, se va a acabar, ay, ay, pero sí, de volada. Pero bueno, malditos humanos, en fin. Pero mientras estemos aquí, seguiremos. Pues sí, no nos queda más que ver cine experimental para paliar nuestras penas. Entonces, nos escuchamos en el siguiente y por favor acudan a su eh, parada de la gira ultracinema más cercana para ver el maravilloso cine experimental que se hace de este lado del charco. ¡Adiós! Muchas gracias, adiós. Adiós, adiós. adiós. Nada es original, el podcast más pirata de las redes.